Hermoso conjunto para niñas con farolados en las mangas y una faldita espectacular, muy fácil de confeccionar. Espero que les guste y vean el paso a paso. Aquí se muestra el patrón con sus medidas de la falda y de la blusita y de los vuelos. Previamente cortada la tela. se muestra la, la cortada de la falda volteamos colocamos derecho con derecho para luego pasar costura a los laterales en esta parte y el ruedo listo ya le pasamos o verlo por todo alrededor y costura a los lados esta parte vamos a colocar una elástica de 3 centímetros más o menos de grosor y 49 de largo pasamos costura en esta parte para cerrarla y luego colocarla de esta manera sin pisar la elástica por todo el orillo pasamos costura Lista, si nos queda, ya está completamente lista esta Hermosa. Así la podemos confeccionar para nuestra niña. Pero en esta ocasión vamos a colocar un tirante. En esta parte vamos a doblar para hacer el ruido. le vamos a colocar un cinturón y le vamos a colocar un agarradero a los laterales lo de esta manera listo ya pasamos doble costura a las tiritas y la colocamos a los laterales de esta manera igual del otro lado ya le colocamos dos laterales y esta correita la podemos confeccionar colocándole una villa le pasamos doble costura y doblamos así nos queda de hermoso. y le podemos colocar una de nuestra preferencia de realizar esta falda, la puede ser de diferente estampado, en el color, con cualquier tipo de tela, te quedará igualito, listo, ahora vamos con la blusita, colocamos derecho con derecho. y pasamos costura a los en esta parte de los hombros ya listo, pasamos costura a los hombros ahora le vamos a colocar de 3 centímetros esta parte del cuello colocamos de esta manera en costura así todo alrededor y luego doblamos y nos queda el cuello hermoso de esta manera todo alrededor pasamos costura, doblamos y volvimos a pasar costura y nos queda así ahora vamos a colocar el cuello se encuentran las medidas del cuello. vamos a colocar un refuerzo a orillo de la manga de esta manera igual como hicimos con el cuello, pasamos costura recta luego volteamos y volvemos a pasar costura, un orillo que le vamos a colocar a la manga ya listas las dos mangas hermosa y está casi lista esta hermosa blusita ahora le vamos a colocar el vuelo la medida del vuelo se encuentra en el patrón pasamos a verlo por todo el orillo con un dobladito y luego costura alta para ir a la ruchar y la colocamos en esta parte a la mitad ya le pasamos a verlo y costura alto y arruchamos ahora vamos a tomar una medida marcando hasta donde la vamos a coser pasamos costura por toda esta parte listo ya le pasamos costura, nos queda así ahora vamos a cerrar los laterales pasamos costura de este lado y de este lado y en el orillo y volteamos visita está lista, pasamos todo el color y, yo, y doblamos y lo combinamos con esta preciosa fama. espero que les haya gustado el precioso proyecto de hoy